Hola chicos, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. El día de hoy vamos a tocar el tema de los agujeros y la base del cráneo. Espero que disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Este video principalmente lo haremos con fines didácticos para mencionarles cuáles son los principales agujeros que se encuentran en la base del cráneo y en cuáles pisos están cada uno de ellos. También vamos a discutir cuáles son los agujeros más importantes porque hay muchos agujeros en el cráneo pero no todos tienen la misma importancia tienen que aprender la localización de esto también cuáles son las estructuras que atraviesan dichos agujeros vamos a comenzar con la identificación de los agujeros de la base del cráneo vamos a estudiar este agujero con relación a los pares craneales que lo atraviesan y así le daremos mayor importancia a cada uno de ellos, esto que corresponde acá son múltiples agujeros y esa estructura que se encuentra aquí en el piso anterior de la base del cráneo se denomina lámina cribosa, por la lámina cribosa pasan los filetes de nervio correspondientes correspondiente al primer par craneal, pasamos al siguiente agujero que se encuentra localizado entre el piso anterior y el piso medio de la base del cráneo, entre la lámina del efenoides y el cuerpo del efenoides, esa estructura que se ve ahí corresponde al conducto óptico conducto óptico que lo podemos evidenciar en la cara interna del cráneo podemos evidenciarlo también desde la cavidad orbitaria miren, eso que se ve ahí es el conducto óptico desde la cavidad orbitaria por este agujero pasa el segundo par craneal que es el nervio óptico junto con la arteria oftálmica. pasamos al siguiente agujero en orden de emergencia de los pares craneales el siguiente agujero es ese que se observa a este nivel, lo ahí, desde la cavidad endocraneal. Y lo podemos evidenciar en la cavidad orbitaria. Este agujero comunica la cavidad orbitaria con la cavidad craneal. Ese que se ve ahí, ese agujero, se denomina hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal, también llamada fisura orbitaria superior, por ahí discurren los pares craneales número 3, que es el nervio oculomotor. El número 4, que es el nervio patético o troclear. El ramo oftálmico del trigémino, que es el nervio B1. También pasa por ahí el nervio acducence y la vena oftálmica superiores. Esas son las estructuras que atraviesan la hendidura esfenoidal. Para fines de exámenes usted puede aprenderse de esos pares craneales en ese mismo orden. Tercer par craneal, que es el nervio oculomotor o motor ocular común. Cuarto par craneal, que es el nervio patético o troclear, quinto palcranial que es el ramo ostámico del quinto específicamente, también el sexto palcraneal, que es el nervio motor ocular externo o acdús, estas son las estructuras. Pasamos ahora al siguiente agujero que se encuentra también en la cavidad endocraneal y ese es el agujero, se denomina agujero redondo mayor o agujero redondo, se encuentra localizado debajo de la hendidura esfenoidal y por ahí pasa el nervio maxilar, también llamado B2. B2 porque es el segundo ramo del nervio trigémino. La B corresponde al número 5, que sería el quinto par craneal. Posterior y lateralmente el agujero redondo, si este que es acá, que corresponde al agujero oval. Miren la forma que tiene. Agujero oval se encuentra en el piso medio de la base del cráneo. Específicamente en el ala mayor del esfenoides. Al igual que el agujero redondo. Por ese agujero oval. Pasa el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Miren acá. Ese que se ve en la cara exocraneal corresponde al agujero ovar. Agujero ovar que mencionamos. ¿Cuáles son las estructuras que lo atraviesa? Posterior y lateralmente el agujero ovar. Ese que se ve ahí es el agujero redondo menor. También llamado agujero espinoso. Ese agujero redondo menor o espinoso. Por ahí pasa el ramo meningio del nervio mandibular y la arteria meningia media. Vamos ahora a pasar a la fosa craneal posterior, esa estructura que se ve aquí, o piso craneal posterior. En la fosa craneal posterior encontramos el siguiente agujero, miren acá, que se encuentra en la porción petrosa del temporal. En la porción petrosa del temporal encontramos el conducto auditivo interno, ese que se ve ahí. Por ese conducto auditivo interno, de este lado se ve un poquito mejor, por ese conducto auditivo interno pasa... El nervio facial junto con el nervio vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. También podemos decir que hay un ramo sensitivo del facial que se llama nervio intermediario. El nervio intermediario acompaña al nervio facial junto con el vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. Vamos a alejarlo un poquito para que lo ubiquen un poquito mejor. Pasamos al próximo agujero, este que se ve aquí. Es un poco más grande que los demás. Ese es el agujero yugular. Podemos verlo desde acá, desde adentro. Miren ese agujero que se ve ahí. Debajo del conducto de tubo interno, allá, es el agujero yugular. También llamado agujero rasgado posterior. Lo volteamos para verlo un poquito mejor. Y miren qué grande se ve ese agujero. Agujero yugular o agujero rasgado posterior. Este agujero, miren cómo se ve ahí una espina, la espina yugular. Esa espina que se ve ahí divide el agujero en dos porciones. Una porción anterior y una porción posterior. O también llamada porción vascular y una porción nerviosa. Por ahí pasan los pares craneales 9, 10 y 11. ¿Cuáles son esos? Glosofaringeo, vago y accesorio. El agujero magno, miren, el agujero magno, por este agujero pasa el nervio espinal, que es el nervio onceavo craneal, junto con la médula oblongada, las ramas espinal de las arterias vertebrales, las arterias vertebrales y también las meninges. Ese es el agujero magno otra cosa importante que por ese agujero miren acá que se encuentra entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloide que debería de ir ahí, no está ahí es un agujerito que se llama agujero estilo mastoide, por ahí sale el nervio facial del cráneo que es el séptimo palcranial él entra por el conducto de tubo interno acá y sale del cráneo por el agujero estilo mastoide Apréndase eso bien por último tenemos el conducto del hipogloso ese agujero que se ve ahí, conducto del hipogloso o agujero condilo anterior. Por ese conducto del hipogloso es que sale el nervio hipogloso, que es el doceavo pal craneal. Hasta aquí señores, con respecto a los agujeros más importantes de la base del cráneo y las estructuras que lo atraviesan. Apréndanselo de esa forma y no se le va a olvidar nunca. Vamos a hablar ahora de los pisos de la base del cráneo y las estructuras que lo conforman. Aquí tenemos el piso anterior de la base del cráneo, está formada por las siguientes estructuras. Esto aquí es la porción horizontal del hueso frontal, o también llamada porción órbito nasal. Aquí vamos a tener las eminencias frontales a ambos lados, la apófisis crista galli, acá, que eso pertenece al etmoides. Vamos a tener también el cuerpo del esfenoides y el límite posterior será el borde del ala menor del esfenoides. Aquí tenemos las apófisis clinoides anteriores. Y continúa acá el otro borde posterior del ala menor del efenoides. Esto es cuerpo del efenoides, alas menores del efenoides, lámina cribosa del etmoides, apófisis cristagalli, agujero ciego. También encontraremos ahí los agujeros mandal anterior y posterior. Aquí vamos a encontrar algunas eminencias que son denominadas eminencias. Estas dos eminencias son las eminencias orbitarias del frontal. Vamos a pasar ahora al piso medio de la base del cráneo. El piso medio de la base del cráneo. Aquí podemos observar, miren aquí en una vista lateral. Eso que se ve ahí es la silla turca o fosa hipofisiaria. Ahí se aloja la glándula hipófis. Vamos a tener también las alas mayores del efenoides. Eso que se ve aquí, alas mayores del efenoides se encuentran localizadas. En la fosa media de la base del cráneo o piso medio de la base del cráneo. alas mayores del fenoides. También tenemos la porción petrosa del temporal. Esto aquí correspondería a la escama del temporal en su cara interna. Porción petrosa del temporal, esto que se ve acá. También encontramos los agujeros que mencionamos. Ojito, ojo pelado. Ese agujero que se ve ahí, que sigue para allá, es el agujero rasgado anterior. Miren bien. Agujero rasgado anterior. Por ese agujero, estructura importante para fines de exámenes. Pongan que no pasa ninguna estructura importante para fines de exámenes. Pero según otros autores, menciona que por ahí pasa el nervio petroso mayor. Pero para fines de exámenes, no lo consideraré importante. o bien ese agujero. Agujero rasgado anterior. Solamente lo menciono para que puedan ver dónde está localizado. Ese que se ve ahí en el piso medio de la base del cráneo es el conducto carotidio. Que vas hacia allá. Conducto carotidio que penetra en la porción petrosa del temporal. Esto acá es el piso posterior de la base del cráneo. El piso posterior de la base del cráneo. Este borde que se ve aquí posteriormente en la porción petrosa. Sería la estructura que divide el piso medio de la base del cráneo del piso posterior. En la fosa craneal posterior o piso posterior de la base del cráneo encontramos esas dos fosas que son inferiores. Se denominan fosas cerebelosas. Y estas dos fosas son las fosas cerebrales. Atiendan esas estructuras. Fosas cerebrales... Arriba, fosas cerebelosas, abajo. Eso está en relación con el cerebelo, que descansa en esas estructuras. Y acá descansa el cerebro, específicamente el lóbulo occipital. Ojo también con esto que se ve acá. Esto correspondería a una estructura que se relaciona con el seno recto. Eso es la protuberancia occipital interna. Esto se relaciona con el seno transverso. Y aquí con el seno sagital superior. A esa estructura que se ve ahí en forma de cruz. Se denomina prensaderófilo. O Confluencia de los senos, Apréndanse eso, prensa de erófilo o confluencia de los senos. También en la fosa cranial posterior, miren aquí, esa estructura que desciende hacia allá, eso se llama canal vacilar o clivus. Eso se relaciona con la arteria vacilar que pasa acá. Viene desde las arterias vertebrales, la arteria vacilar que se forma por la unión de las arterias vertebrales y termina descansando a ese nivel en el canal vacilar. Eso es con respecto a los pisos de la base del cráneo, lo que tienen que saber. Más adelante estaremos hablando de la bóveda craneal y los traumas cráneo severos, es decir, las fracturas del cráneo. Espero que hayan entendido este tema y no olviden suscribirse a este canal.